Y bienvenidos a satoshifactory.com en este vídeo te traemos un nuevo launch pool que nos está ofreciendo el exchange binance con el cual vamos a poder llevarnos la criptomoneda del juego play to earn dalarnia alojado en la red de binance smart chain se trata de un juego de acción y aventura es un play to earn es decir simplemente por jugar vamos a poder ganar la criptomoneda que podremos intercambiar por bitcoin dólares o por cualquier otra moneda de forma sencilla y muy divertida si no tienes una cuenta en Binance te animo a que visites nuestra web satoshifactory.com en la pestaña de Xen tienes el artículo completo acerca de qué es y cómo funciona también te explicamos paso a paso cómo crear tu cuenta y poder utilizarla es muy sencillo te estará saltando un vídeo por aquí arriba en el cual lo tienes todo de forma súper detallada para acceder al launch pool de Binance es muy sencillo en la parte superior izquierda tenemos este menú desplegable y simplemente debemos clicar sobre launchpad de entrada nos aparece el último token que fue lanzado en el launch Hicimos un vídeo sobre el token Lazio, que por cierto ha tenido una rentabilidad brutal, salió a un dólar y llegó a tocar los 100 dólares por cada unidad. Pero tenemos que aprender a diferenciar entre Launchpad y Launchpool. El Launchpool, como su propio nombre indica, es una pool en la cual vamos a generar unos beneficios, en este caso en la criptomoneda DAR, simplemente por hacer staking con BNB o por otro lado BUSD sin embargo con la opción del Launchpad es una lanzadera de nuevos proyectos que todavía no están listados ni en Binance ni en ningún otro exchange y tenemos la oportunidad de llevarnos estos tokens al precio de salida es una muy buena oportunidad las dos opciones sinceramente pero hay que aprender a diferenciar entre el Launchpad y Launchpool Bien, centrándonos en la opción del Launchpool, tenemos las dos opciones que hemos dicho, el BNB y el BUSD. Por hacer staking con cualquiera de estas dos criptomonedas, vamos a obtener una rentabilidad en la criptomoneda DAR durante un periodo de 30 días aquí abajo tenemos el contador quedan 11 horas y 9 minutos para que empiece a funcionar el pool y podamos obtener esta rentabilidad mientras estemos haciendo staking no podremos utilizar el bnb o el busd pero tenemos completa libertad para poder desbloquearlo en el momento que nosotros consideremos si lo necesitamos para cualquier otra acción actividad etcétera no hay ningún tipo de problema y evidentemente a una mayor cantidad de bnb o busd obtendremos un retorno mayor es importante entender. que que se va a dar un 80% del total de las recompensas a las personas que estén haciendo staking con BNB y un 20% a las personas que estén haciendo staking con la moneda BUSD. Para tener más información al respecto, simplemente debemos clicar sobre una de estas dos opciones. En este caso lo vamos a hacer con el BNB. Tenemos la cantidad total de tokens dar que van a repartir entre todas las personas que estén haciendo staking con BNB. Son 19.200.000 tokens. Y también tenemos por ejemplo los que van a dar en BUSD para las personas que estén haciendo staking con BUSD son 4,80 millones. La verdad es que la diferencia es bastante notable y también tenemos muchísima más información acerca, por ejemplo, de la website del de propio videojuego Dalarnia. Tenemos el white paper, tenemos muchísima información entre la cual me gustaría destacar un tutorial de la Launch Pool. Por si tienes más dudas, tienes un pequeño vídeo en el cual te explican a grandes rasgos cómo funciona. Como hemos dicho, quedan 10 horas y 50 minutos para que empiece a estar activo este pool. Pero ya podemos depositar nuestras criptomonedas. Tenemos aquí abajo la pestaña de Stake. Simplemente debemos pulsarla y a continuación clicar sobre la cantidad que tengamos en nuestra billetera Spot, ya sea de BNB o de BUSD. Simplemente le daríamos a Stake. Y directamente cuando transcurran estas 10 horas y 50 minutos, nuestros 40 dólares de BUSD empezarán a obtener recompensas en la criptomoneda DAR. Para desbloquearlos es igual de sencillo, tenemos la pestaña de RIDEM en la cual simplemente introducimos la cantidad y a continuación le damos a RIDEM. Automáticamente estos 40 BUSD volverán a pasar a nuestro balance de nuestra billetera Spot. Todavía no tenemos información acerca del APR que vamos a obtener de esta recompensa, de estos retornos por hacer staking, pero lo sabremos en las próximas horas. Te recuerdo que para más información tan solo debes visitar su página web oficial, el white paper, también tenemos este reporte de información, el cual realmente te animo a que leas ya que lo tienes todo de forma súper detallada. Poco más que añadir, de momento lo vamos a dejar aquí, nos parece una oportunidad muy buena especialmente porque hay un videojuego Play to Earn detrás, así que es un proyecto realmente que merece bastante la pena. Próximamente realizaremos un vídeo acerca de este videojuego, si no quieres perdértelo te animo a que te dejes un buen link.